Saliste por la gente que te necesita. Saliste por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Entonces... ¿Qué va a ser doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. En México, el sol sale para todas.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 Salvo es súper espeso, solo un poquito genera mucha espuma, destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Salvo.